Cómo influir positivamente en el mundo. Para eso voy a tomarme un minuto. Y, y voy a visualizar que soy como un incienso. Que libera el aroma de sus pensamientos pacíficos. Sentimientos puros. Y voy llenando así toda esta atmósfera que me rodea. Voy a influir todo este lugar positivamente creando un ambiente de confort, de bienestar, de armonía. Así lleno con positividad el ambiente que me rodea.